Y, y pero decenas, pero decenas observa, pero, y, y observa algunas de las travesuras de tu muchachos que se dan también en, en, en los Estados Unidos. Pero mira, yo estoy aquí buscando, no encuentro, eh, escuchándolo a ustedes, un, unas imágenes de un enfrentamiento que hubo aquí de personas que participan supuestamente en la huelga, sí. tirándole tiro a la policía y la policía escondiéndose. Ese fue el que comentamos posteriormente a la huelga, el video. Sí, sí, sí, que salió de, de, eh, frutos de la huelga. Pero miren sí. una cosa, en atención a lo, a, a lo que dice el compadre Alberto. Señores, nosotros se tenemos una experiencia y vivida de hace un mes. En Puerto Rico se derrocó a un gobierno, a un presidente, se hizo ir, se hizo renunciar sin tirar una piedra. Sin tirar una piedra. El pueblo, ese eslogan. Ese del Pueblo Unido jamás será vencido, pero yo no, sé cua, en Macorís, yo no sé cuál es el pueblo que se une. Porque el cierre aquí de por vida ha sido por presión, por, por terror, temor. La implantación del terrorismo. Y en administración manejamos el tema de que el jefe que se, o el administrador o el, o el director que se hace temer más que respetar, fracasa en la gestión. Usted no puede darse a temer, usted tiene que darse a respetar. Y el respeto se gana, porque el respeto no se transfiere, no se hereda. Usted se lo gana. Entonces, aquí hay algo que hay que ver, que hay que sacar de la mente de nosotros. Yo siento y veo con preocupación, siempre he visto, que aquí hay un grupo de gente, sobre todo los de los llamados convocantes a huelga, de los grupos populares, que a orgullo dicen que aquí todo se ha conseguido a fuerza de sangre. Y yo me pregunto, ¿la sangre de quién? La sangre de Porque quién. vayan y pregúntenle a la familia, Dios, eh, que me permitan, me perdonen los familiares por hacer esta, este paralelo, los familiares del abogado asesinado de Cristian, en Los Lieles, a ver si es verdad que consiguieron algo con la paralización eh, de, del miércoles y lunes aquí en San Francisco de Macorís. No es posible que en una huelga, que no era ni de nosotros, que era de la región, San Francisco de Macorís haya aportado dos ciudadanos, sí. el abogado y el que menciona el compadre Alberto de, de, de, la, peaje. de Villatapia, Vijao, de esa zona por ahí. ¿Mm? No es posible. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿De qué que nos sirve? Nosotros tenemos 20, 30 años en San Francisco de Macorís de gobierno, de gestión, que no, se, que no se ha construido una obra que, que se pueda ver, prácticamente. ¿Cuál ha sido la unidad de San Francisco de como pueblo, como sociedad, para reclamar eh, eh, eh, esas obras, eso, esas inversiones? Nosotros hemos tenido, en, en el caso de la alcaldía de aquí, en la gestión, en el gobierno municipal, inmensidad de desaciertos, de, de desastre, de... ...de corrupción... ...de videos... ...haciendo negocio... ...entre las autoridades y los usuarios de... Los, ...la autoridad del ayuntamiento de aquí... ...y los usuarios de los ciudadanos... ...inmensa, inmensidad de casos... ...no hay una huelga para eso... ...ni ha habido eh, prácticamente nada... ...cuáles son los resultados... ...se sigue haciendo lo mismo... ...entonces, repito... ...el caso de Puerto Rico... ...es el ejemplo más claro que tenemos... ...no es verdad que tirando piedra... ...quemando goma... ...hemos conseguido gran cosa... Y, y sobre todo, porque también aquí hay un estado de complicidad. Respecto a lo que decía el compadre Alberto, yo escuché a miembros de, de, de, de, de, de los grupos populares decir que la huelga del miércoles, a pesar de que algunos comerciantes, a los que ellos apoyaron, los grupos populares, porque es el, el, el problema de complicidad, hubo un momento en que los comerciantes necesitaban a los, a, a los convocantes a protestar los, a, los, a los grupos populares. Los llamaron, los comprometieron y los grupos populares cerraron el pueblo para reclamar unas reivindicaciones o unos derechos o unas cosas que querían los comerciantes. Ahora los comerciantes del miércoles pasado, algunos de ellos parece que no lo apoyaron. Y vino la, el, vino el la popular y, lo, y se lo sacó en cara. Sí. Ah, ahora no lo apoyan y cuando ustedes querían, las impresoras fiscales, eh, nosotros lo apoyamos. Oye, oye, oye, una vulgaridad. Entonces... Hay que, ser, que, que ser. por ejemplo, mira, aquí en la pasada huelga de la regional, yo creo que fue, sí, el este decano del comercio, Eufemio eh, llamó a no cerrar. Debo decirle que en la zona yo estoy a brillo. Y al, al, al rato cerré porque a mí me dijeron de que, que iba a haber eh, apoyo y, y solidaridad. Y que no habría, porque esa no era una huelga de San Francisco de era de la región. Y si bien es cierto que podíamos apoyar la vía mil y una manera, entonces aquí hay que descodificar, desmontar esa percepción ese, ese concepto de, de, de, de lo que es la huelga y lo que es el reclamo. Porque la constitución da el derecho a, a, a, a la protesta, a la huelga. A la huelga. Da derecho. Pero no te da derecho no a, no que, es a, a eso. que tú vayas y prendas frente a mi casa una goma... Cinco gomas y la prenda para que eso me inunde. No, a porque también noche. le da derecho. Ni que implante al, terror en claro, la Claro, porque también. Usted, esa constitución no le da derecho a usted. Le, te da derecho, porque aquí hay un problema grave. Claro. Y ese lo maneja el compadre Alberto más que yo. Aquí somos especialistas. Aquí no hay un dominicano que no tenga una especialidad en derechos humanos. No hay un dominicano que conozca de deberes. Le pasan dos libros. Aquí están tus derechos, aquí están tus deberes. Este lo pone en la mano izquierda, que con la, con la derecha que se ojea. Y se aprende este en, en un día. Y el de los deberes, ni lo vemos. Entonces, aquí hay que comenzar a unificar derechos y deberes. Yo tengo derecho en la medida en que el compadre Alberto tiene, tiene, tiene eh, eh, deberes. Entonces, yo tengo derecho a protestar, pero yo tengo un deber que cumplir, que es el de no dañar al, al, al vecino, de no dañar al que no está con la, con la protesta mía. Con la paralización. Y medio. de no violentar el derecho de los no violentar Ahora, el por eso, que es derecho, derecho que bueno, los es un derecho que claramente que le asiste, yo no recogido, quedo, en yo la en atención a mi derecho, yo no puedo transgredir el derecho de claro, los demás. Es que, así como cuando se habla de la abuela, es un dere, el derecho que le asista a usted a apoyarla y cerrar sus puertas. El mismo derecho tengo yo a abrirla ah, no, porque apoyarla, no estoy ah, de acuerdo. No apoyarla, o sea, entonces, eso hay que respetarlo. Entonces, Alberto... Por eso es pero, que entonces se acude... A la presión, al terrorismo, al vandalismo. Para ser que yo que no estoy de acuerdo también me voy a obligar ah, a cerrar la he, puerta. He, he, he puesto innúmeras veces, perdón, el caso de una abuela que hubo aquí, que mataron a dos jóvenes. Uno que estaba en la protesta, pero que tenía un pariente que tenía nombradía y sometieron a la justicia al, al policía que se sindicaba que lo había matado. Y en la misma huelga, un estudiante de Sánchez, estudiante de medicina de la Universidad Nordestana, le dieron un tiro cuando iba en una... Una guagua guagua de Caribe y y Todavía de Caribe no Tur. se sabe. Y entonces, sí. los que tiraron ahí, que se demostró que no eran policías, no pagaron a ese muchacho. Entonces, el, que el policía que mató al otro está preso sí. o estuvo preso. Pero ¿y por qué el infeliz que mataron entonces los convocantes o los infiltrados en el proceso huelgario? ¿Por qué no pagaron al de Sánchez? Entonces, en eso es que nosotros tenemos que ver, que estamos hablando de que de derecho, y que tenemos derecho, y que de, hemos conseguido todas con, las reivindicaciones con estos eh, paros. En esta forma no, debe, no debemos seguirlo haciendo, porque nadie, nadie ha dicho que los paros y que el derecho a la huelga y el derecho a la protesta no está concebido en la Constitución y que no tenemos derecho a eso. De lo que, de lo que hablamos es de la, de la forma. Aquí hubo una huelga, señores, en que cogieron cuatro gomas y se la prendieron a, a la casa ...de un ciudadano que hoy es gobernador... Sí en el de la casa y siendo y, gobernador. Y, y, y decir, si hubiera tenido eso, que salir corriendo eso, con uno de sus nietos eh, o de su familia para un hospital. Es, para eso, eso yo le iba a decir, Antigua, que entonces, eh, en conclusión con el tema que eh, nos trajo Alberto en el día de hoy, entonces, ese representante del Poder Ejecutivo, entonces, tiene razón cuando dice que ciertamente hay que someter a la justicia a esos autores de ese, vamos a decir, los vandalismos, esos actos terroristas que se hacen huelga tras huelga aquí en San Francisco de Macorís. Es que, es que, es además, además, perdón, Alberto, nosotros, eh, estas opiniones que estamos emitiendo, eh, a veces posiblemente con toda la razón del mundo, entonces antiguas, son debates que deben darse en los medios de comunicación para buscarle una salida. Porque nosotros es muy bonito decirlo desde esta tribuna, ¿verdad que sí? Pero en la práctica no vemos nosotros cómo esos, esos sectores... Esas instituciones que ciertamente deben reunirse para crear esos debates y buscarle una solución a que esa situación no se siga repitiendo, sobre todo en San Francisco de Macorís, que es lo que lo tiene estancado Alberto y Antín. Es que, mira, hasta que aquí no se judicialice ese tipo de comportamiento, judicialice ese tipo de comportamiento, no, Macorís no va a descansar. Lamentablemente. Ver, ¿Quién es el responsable? ¿Quién eh, es el responsable de los daños que cause un vehículo a nombre suyo? ¿O no, no, oh, no? Que nos no decían no, en derecho. El no, ejemplo no, ponen, no, no. del caballo que se suelta sí, y se va al coruco del vecino y se come ¿el dueño? Los, ¿el dueño? ¿Quién responde eh, por eso? Du el dueño. Entonces quién debe responder por los muertos o por los, por los las violaciones que haya no, en un proceso Los larga? dueños de bueno, lo bueno, los convocados. Bueno, bueno, ese es el tema. Ese es el tema. O sea, o el... sea si la policía responde pagando los, los muertos que causa, entonces yo entiendo que los muertos que hayan, que no provengan de las armas de los policías, deben pagarlo y que convoca la vuelta. Que sí. ¿Qué son los propietarios. El ejemplo que pongo es elemental. Las el carro, yo te presto el carro, o tú te robas el carro, o lo que sea mío, que está a nombre mío, los daños en principio, los, yo respondo, respondo por ellos compadre tiene un nombre jurídico de eso, de, de, de, de, ese, de esa figura. Entonces, yo entiendo que el que convoca una huelga, por eso yo digo... Una especie de yo, comitente. Comitente, entonces, ve que él, él, él se sabe sí. el término. <risa> entonces, otra cosa que yo digo, si yo fuera autoridad en estos procesos, ya con esta experiencia, yo no sacara a un policía a la calle, porque oye, que se da aquí? La huelga no sirve si la policía no, no, no, no, hace, si no hay un enfrentamiento con la sí, policía. si no hay... Oye, que hay una A los convocantes es una frustración el hecho de que la huelga pase pacífica. O sea, cuando ellos ven que llegan esos eh, eh, Contingente contingentes militar. militares en la tardecita. La huelga se va de buena. Se va buena. de buena. Eso lo pone contento. Sí. <risa> Alberto, gracias una vez más, que como cada martes pues usted comparte en este espacio, nos trae esos temas... Que eh, como decíamos al principio, sumamente interesante. Así que gracias por estar con nosotros. Usted ah, sabe que eres, somos de aquí. De somos del sitio. Sí, el martes de Alberto, sí. <ríe> claro, comentando entre dos, antiguos está buscando. Sí, sí. <ríe> y a ustedes sí, que se mantengan ahí porque al regreso venimos a compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve regresamos.